Inteligencia artificial. Segundos. Como lo estás oyendo. No tenemos que pensar. No tenemos que estar creando. No tenemos que hacer nada. Simplemente tenemos que decirle a la inteligencia artificial. Créame una página para X, Y, y Z. Y esta inteligencia artificial nos la va a crear en segundos. Con todo. Imágenes, textos, el workflow, el look and feel, todo. La inteligencia artificial llegó para quedarse y para hacernos la vida más sencilla. Créeme que nos va a facilitar la vida muchísimo y nos va a ayudar a generar ingresos más rápido, más fácil, en cualquiera que sea nuestra área de negocios online. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal...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 Vamos a hacer una demo de cómo funciona esta inteligencia artificial o bien artificial intelligence que nos va a servir para generar landing page bien rápido, bien fácil y sin ningún tipo de problema. Vamos a suponer que yo estoy aquí en Offer y quiero correr de Swift Text y voy a poner Paypal, por ejemplo una, una tarjetita de Paypal. Vamos a buscarla primero y vamos a ver. Ah, mira, aquí están rápidamente 500 Paypal Gift Card. 280. 500 PayPal Gift Card. 276 en Trial Media, en Schlender. Hola Vivo. Hola Vivo. 500 PayPal Gift Card. 500 Gift Card. My Reward Center PayPal Gift Card. En fin, aquí tenemos un montón de tarjetas de PayPal que podemos promocionar y ganarnos estos dineros. Nos toca decidir en qué país lo queremos correr. Por ejemplo, mira, hay una para Brasil, pero no paga nada. 0,06, así que no, no la correría yo. Elegimos una. La que nosotros querramos, vamos a suponer que yo quiero una para Estados Unidos de hola vivo. Le voy a dar clic, me tengo que dar de alta en esta red de CPA y luego solicitarles esta oferta, correr oferta. Esta página, qué bonita es, mira, es súper bonita. Lo más normal es que no me la dejen correr las grandes fuentes de tráfico. ¿Qué tengo que hacer? Una landing o una pre-landing. Es lo mismo landing que pre-landing en este caso. Y lo que yo voy a hacer es una landing en automático. Solita, solita, solita. Te voy a mostrar el sitio. Se llama Mixo o Mixo o Mijo o Miso. Porque la X tiene muchas pronunciaciones. Yo le llamo Mixo. Y fíjate que dice Launch a Startup in Seconds with AI. Es verdad. Vamos a lanzar una página en segundos. Pero en segundos de verdad. Get Started for Free. Vamos a dar clic, así de fácil, ¿eh? no me he suscrito, me, no me he dado de alta, nada. Y me dice, ¿cuál es tu idea de startup? Da igual que diga startup, da igual, nosotros vamos a hacer una landing. Y dice, ¿no estás seguro? Mira nuestros ejemplos y genera el sitio. En este caso, sí estamos seguros y yo lo que quiero crear es una landing para esta PayPal gift card. Y es un sweep takes, entonces voy a poner sweep takes, control C, lo voy a pegar aquí. Aquí, ahora lo ordeno. face pero no solo eso. Voy a poner aquí, que es un PayPal gift card. 500, control C. Lo voy a pegar. Vamos a poner days site with 500 PayPal gift card. Y le voy a poner eh, daily, por ejemplo. Daily, por ejemplo. Así, tal cual. Y le voy a dar a Generate site. Le doy clic a Generate site. Y ya me está conectando con la inteligencia artificial, enviando la descripción, generando el startup name. Me va a generar el nombre, el logotipo, las imágenes para el sitio, testimoniales, me lo va a hacer todo. Escribiendo el copy y generando el código. Es una maravilla. Estoy encantada con este sitio. Me va a poner los social sharing, optimizando para SEO. ¡Todo! ¡Me está haciendo todo! Preparándolo para el móvil, mejorando el, el, el desempeño de la página. Ya lo tenemos. mira Price Sweeps, así se llama mi sitio, Price Sweeps. Your chance to win a 500 PayPal gift card. Mira qué bonito. Ah, maravilla. Ya está hecha. Eso es todo. No te pierdas la oportunidad de ganar 500 PayPal gift card daily. Entra a tu correo, únete a la lista de espera. Este sitio es fabuloso. Me, me encanta, me encantaría intentar tener suerte para ganar algo de dinero. Me pone fácil de unirse. Tú puedes unirte a Price swifts Así se llama mi sitio. Mira, Price swifts Me encanta. Yo me quedo con él. En unos cuantos, en unos cuantos pasos. Y entrarás por una oportunidad de ganar cash. Free to play. Estoy tan, estoy agradecida. Bla, bla, bla. Únete a nuestra comunidad de fans que ama Price Sweeps. Y Únete a la lista de espera. Ya lo tenemos todo ahí. Todo terminado. Completo. ¿Qué hice yo? Nada. Nada. Da, ya la tengo lista. Me pone además Social Sharing, listo. Content Optimicide, listo. Mobile Free Response, listo. Ya lo tengo todo. Si yo le doy a Social Sharing, vamos a dar un Sí Preview. Mira qué bonito es. Price sweeps tu oportunidad de ganar una tarjeta de PayPal con 500. Hecha con Yo. y lo comparto. Fíjate que aquí me da todas estas opciones para que yo pueda compartirlo en todos estos sitios. Lo puedo hacer sin problemas. Que no me gusta cómo ha quedado este logotipo, lo puedo cambiar con Save and Customize. Le voy a dar clic y para guardarlo ya me pide que me dé de alta. Nuevo, regístrate una cuenta. Clic en Registrar cuenta. Nombre, email y password. Crea tu cuenta. Se acabó. No tengo nada más que hacer. En mi caso ya me di de alta. Así que voy a entrar. Ya está, he entrado. Y mira, le voy a dar Save and Customize. Listo. Me dice que puedo unirme por 9 dólares al mes o por 39 al mes con este tipo de cosas. Preguntas, bla, bla, bla, bla. bla. Como yo no quiero esto, yo lo quiero gratis. Y aquí, fíjate, ya lo, te, ya lo puedo yo editar. Puedo cambiar todo. Dice Sitios, Site, Click. El logotipo lo puedo cambiar. Removerlo y poner otro, el que yo quiera. Me da los colores, la paleta de colores. El nombre, el SEO del, del sitio, la descripción, las imágenes sociales, el contenido. Si le doy clic a, a giro, es esta parte. ¿Ves? Your chance to win, bla bla bla bla, bla. don't miss the chance, bla bla bla bla, bla. ¿Qué es esto. Y puedo ponerle un helper text. Por ejemplo, your real email, please. Tu, tu email de, ver, de verdad, por favor. Y ya lo puedo poner. Y luego viene el primary button que no está aquí el primary booting le voy a dar clic y ves aquí está get started y aquí aquí es donde yo le voy a dar el enlace de mi oferta de cpa y le vamos a dar clic en show cta ves aquí está get Starter. y vamos a ponerle try for pero con mayúscula try for free y aquí el enlace por ejemplo que sea eh, por ejemplo, tú aquí le pones el enlace al CPA que estés utilizando listo, ¿Qué? y luego viene el sign up form, ves es esta si no la quiero, la puedo quitar ves, y ya está, try for free y me quito ese botón que, que me estorba, o bien si eres súper listo le das a sign up form y aquí le pones que si una a tu lista de espera, o oh, únete a nuestros, or Darle cash, ves, yo le a nuestros premios diarios y yo voy a reunir esa lista de emails. ¿Dónde? Aquí mismo, ahora te lo diré. ¿Dónde? Viene la imagen y mira, Visa, súper bonito. La puedo quitar si no quiero. Y fíjate esto que es súper bueno también. Ratings: este testimonio, yo le puedo poner ratings. Mira, 5 de 5, más de mil felices usuarios. Y aquí puedo modificar esto: mil, diez mil, cinco mil. Vamos a ponerle más de 7.000 felices usuarios. 5 estrellas. Y puedo ponerle el review o quitárselo. Y ponerle solo esto. Para que no se vea tan excesivo. Pero se lo puedo poner. Y la imagen se la puedo quitar o ponerle otra. Estas imágenes están creadas con inteligencia artificial también. Luego vienen los youtubers, ¿Ves? So, show section o no. Que es esta. ¿Ves? Ahí está. Se la puedo poner o no. Listo, ya la tengo. Show y vienen varias futures que es esta. Easy to join que está por ahí. Easy to join, ves, esta puedo quitársela. Free to play, se la dejo. Ves, y puedo ponerle más botones en la imagen de URL. button label, eh, register for y la URL del, del botón, https. BettyRomerito.com por ejemplo Y puedo ponerle reviews también María Tinkler Y está por aquí, vamos a ver cómo va quedando Míralo, ves, registrarte gratis Con la lista de tal Pasamos a testimoniales ¿Ves? Podemos mostrar o no la sección de testimonios Que es esta ves La quito o la pongo Con un clic de botón, es que es súper, súper bueno Las fax, ves, aquí no están Pero las puedo poner ¿Ves? Show section, vamos a poner la sección fax. Es esta. Homework, bla, bla, bla, bla, bla, bla. La quitamos. Y al par. Y además tú puedes poner el tipo de preguntas. El call to action. Esta. Join the Community of Fans. Join the Community of Fans. Bla bla bla. Puedo esconder los avatares. ¿Ves? Estos avatares que estaban ahí. Estas personas. Pues las dejo ahí. Viene el botón. También puedo poner. Un, ¿Qué es este botón? ¿Ves? Show CTA. Ahí está. Súper bien. Puedo poner notas y publicarlo. Y una vez que esté publicado, coger la URL del sitio y esa URL es la que yo voy a dar en donde yo quiera, en redes sociales, en mis fuentes de tráfico. Mira, ya lo tenemos. Clic. Mira qué bonita está. Price Swift, your chance to bla bla bla. Intenta por free. Y fíjate cómo me, me envía a BettyRomerito.com porque es la que yo le he dado ahora mismo. A BettyRomerito.com. Me voy para atrás. Y aquí le voy a, un, a poner unita nuestra lista de espera, unita nuestra lista de cash, y vamos a poner, por ejemplo, bettyromerito, arroba, email.com, por ejemplo. Y le voy a dar al join. Exitoso, ya está. Y aquí, en mixo, ¿ves? Me voy al editor nuevamente. Y aquí, me voy al dashboard. Y mira, recién subscribers, uno, yo. Puedo descargar mis suscriptores y luego enviarles más ofertas de CPA u ofertas de afiliados o cosas en los que estén interesados. Y no hice nada, no hice nada, únicamente me fui aquí, busqué la oferta, hice mi sitio con una pre-landing, que este sitio no está baneado ahora mismo, creé el sitio con una descripción que es esta. Tú le mueves un par de cosas o no le mueves nada, lo dejas tal cual. Eso ya te da igual. Y empiezas a promoverlo y a ganar dinerito con tus ofertas de CPA, de afiliados o de lo que tú quieras. Abajo te voy a dejar la descripción, en el enlace, para que tú también puedas probarlo. Has visto ya que hay cosas que son de pago, como el dominio. ¿Ves? Customize Domains. El dominio va a ser de pago. Ahí, si quieres dominio propio, es de pago. Y si quieres algún otro tipo de cositas, bueno, pues tienes que pagar. Pero no hace falta pagar para empezar a ejecutar este tipo de sitios tan súper, súper bonitos. Mira qué bonito es. Súper chulo. Y esto, si se lo quieres quitar, hay que también pagar. Esto es con lo de pago. Pero bueno, oye, nos da igual. Esto nadie se fija de momento. Bueno, marketer, lo dejamos hasta aquí. Espero que te haya gustado este vídeo súper rápido de cómo hacer landing page para marketing CPA en segundos con inteligencia artificial sin sudar en el intento y tener tus pre-landings o landings listas para trabajar sin ningún problema en el momento en que tú las quieras. Te agradezco muchísimo el tiempo que tomaste para ver este vídeo. Nuevamente te recuerdo que aquí abajo te voy a dejar los enlaces y te recuerdo que este año, pase lo que pase, tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!